¿Cómo te llamaré para que entiendas que me dirijo a ti, dulce amor mío, cuando lleguen al mundo las ofrendas que desde oculta soledad te envío? A ti, sin nombre para mí en la tierra, ¿cómo te llamaré con aquel nombre, tan claro que no pueda ningún hombre confundido al cruzar por esta sierra? ¿Cómo sabrás que enamorada vivo siempre de ti que me lamento sola? Del gébora que pasa fugitivo, mirando relucir ola tras ola. Aquí estoy, aguardando en una peña, a que venga el que adora el alma mía. ¿Por qué no ha de venir si es tan risueña la gruta que formé por si sí venía? ¡Qué tristeza! Ha de haber ver donde hay zarzales, todos en flor y acacias olorosas, y cayendo en el agua blancas rosas, y entre la espuma lirios virginales. ¿Y por qué de mi vida has de esconderte? ¿Por qué no has de venir si yo te llamo? Porque quiero mirarte, quiero verte, y tengo que decirte que te amo. ¿Quién nos ha de mirar por estas vegas? como vengas al pie de las enzimas, si no hay más que palomas campesinas, que están también con sus amores ciegas, pero si quieres esperar la luna, escondida estar entre la zarza rosa, y si vienes con planta cautelosa, no nos podrás sentir paloma alguna, y no temas, si alguna se despierta, que si te logro ver de gozo muero, y aunque después lo cante al mundo entero, ¿qué han de decir los vivos de una muerta? Como el lirio del sol descolorido, ya de tanto llorar tengo el semblante, y cuando venga mi gallardo amante, se pondrá al contemplarlo entristecido. Siempre en pos de mi amor voy por la tierra, y creyendo encontrarle en las llanuras con el naciente sol trepo a la sierra, con la noche desciendo a las llanuras, y hallo al hambriento lobo en mi camino, y al toro que me mira y que me espera, en vano grita el pobre campesino, no cruces por la noche la ribera, en la sierra de rocas cerizada, del valle entre los árboles y flores, en la ribera sola y apartada, esperado al amor de mis amores. A cada instante lavo mis mejillas del claro manantial en la corriente y le vuelvo a esperar más impaciente, cruzando con afán las dos orillas. A la gruta te llaman mis amores. Mira que ya se va la primavera y se marchitan las lozanas flores que traje para ti de la ribera. Si estás entre las zarzas escondido, y por verme llorar no me respondes, ya sabes que he llorado y he gemido, y yo no sé, mi amor, por qué te escondes. Tú pensarás, tal vez, que desdeñosa, por no enlazar mi mano con tu mano. Huiré si te me acercas por el llano, y a los pastores llamaré medrosa. Pero te engañas, porque yo te quiero con delirio tan ciego y ardiente que un beso te iba a dar sobre la frente cuando me dieras el adiós postrero. Dejaba apenas la inocente cuna cuando una hermosa noche en la pradera los juegos suspendí por ver la luna y en sus rayos te vi la vis primera. Otra tarde después, cruzando el monte, vi venir la tormenta de repente... Y por segunda vez más vivamente alumbró tu mirada el horizonte. Quise luego embarcarme por el río y hallé que el son del agua que gemía y como la luz mi corazón hería y dejaba temblando el pecho mío. Me acordé de la luna y la centella y entonces conocí que eran iguales lo que sentí escuchando los raudales. Lo que sentí mirando a la luz bella Vago sin forma, sin color, sin nombre Espíritu de luz y agua formado Tú, de mi corazón, eres amado Sin recordar en tu figura al hombre Ángel eres, tal vez, a quien no veo Ni lograré jamás ver en la tierra Pero sin verte, en tu existencia creo Y en adorarte mi placer se encierra por eso entre los vientos bramadores salgo a cantar por el desierto valle, y aunque en el desierto no te halle, ya sé que escuchas mi canción de amores, y quién sabe si al fin tu luz errante desciende con el rayo de la luna, y tan solo otra vez, tan solo una, volvería a contemplar tu faz amante, mas si no te de ver la selva dejo, abandono por siempre estos lugares, y peregrina, Voy hasta los mares a ver si te retratas en su espejo.